Bien, entonces, ahora, con respecto a la irrigación cerebral, el cerebro está irrigado, pues, por, tejido por sangre, ¿no? Tiene que ser alimentado cerca de un tercio de la sangre que recorre por nuestro cuerpo va a la cabeza, ¿sí? A la cabeza, cerebro, ¿no? Y entonces... Y o sea, el cerebro es ávido de flujo sanguíneo, de azúcares, de oxígeno para poder funcionar. ¿Sí? ¿Por dónde llega toda esa sangre al cerebro? pues Llega por dos arterias. Posteriormente, a través de la arteria vacilar, y anteriormente, por la arteria o las arterias arótidas. Tenemos las carótidas y tenemos aquí la arteria vacilar. ¿sí? Incluso hay una técnica para hacer neurocirugía que consiste, en antes de, de, de hacerla, para mirar cómo están distribuidas las funciones mentales, entonces en anestesiar una de las arterias carótidas. ¿Cierto? ¿sí? Es de WADA. Oh. ¿Te acuerdas que lo vimos? Sí. sí. sí es el empoderado anestésico por acá. Bien. Entonces, las carótidas, ustedes las conocen, ¿no? Las más famosas yungladas. ¿Sí? Es. Ustedes son hábitos de películas de acción donde... ¿Cierto? Eso sale, te cortan las carotidas. Pues si no llega sangre al cerebro, ¿qué no? ¿Esto? Eh, bien, entonces dos entradas. Una entrada anterior y una entrada posterior. hasta ustedes ¿Estamos claros? Pasa. Y tres salidas. Entonces vamos a tener... ¿Quieres...? Eh, Ahí vale. acá, acá esto. Entonces tenemos las dos entradas, la vacinal y la parótida, y tenemos las tres salidas. Entonces eso va a formar una glorieta. ¿sí? Entonces la glorieta tiene unas entradas y unas salidas. ¿Qué o pa' qué? ¿Sí? Me rompo. Entonces, esa glorieta se llama ahí polígono de Willis. ¿Sí? Este, en el polígono de Willis, que queda en la base del cráneo, o sale de aquí para el fondo como unos 7 enterretos de la punta normaliza hacia el fondo, ahí es donde se asienta el cerebro, ¿no? se le llama la silla turca también. Ahí es donde se irriga, donde llega toda esta irrigación. Ahí también se posa el hipotálamo, la jugada de hipófisis, ahí sí. Entonces tenemos tres arterias de salida que van a irrigar todo el, el céfalo Tenemos... La arteria cerebral posterior, la arteria cerebral medial, y la arteria cerebral anterior. ¿Sí? ¿Está claro lo que sale en la casita? Ahí yo les dejo un video de YouTube para los que lo quieran ver, donde explican eso con más detalle los que les interese, ¿no? Cerebra, arteria cerebral posterior, medial y anterior. Bien, ¿pasa? Entonces, aquí vemos una vista basal, inferior del encéfalo que nos lo, dejamos, no lo mostrado. Acá tenemos las arteri la arteria vertebral, acá tenemos la vacilar, las carótidas, y aquí salen la arteria anterior, la posterior y la mediana. ¿Sí? ¿Pasa? Bien, mostrar. Entonces, ustedes quieren saber con más detalle qué es lo que irriga cada, cada arteria, acá está. Entonces, comencemos con la arteria cerebral posterior, ¿sí? Entonces, la arteria cerebral posterior es esta. La posterior sería este colorcito. Acá. vemos que irriga principalmente la cara medial y lateral de la corteza occipital, del lóbulo occipital, ¿sí? esta parte de acá, ¿sí? Incluso alcanza a cubrir esta porción más posterior del de parietal y irriga estos componentes, ventrales y mediales del lóbulo temporal, incluyendo el hipocapo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Esa, está, es lo que les acabo de decir. El esplenio, la corteza retrosplenial, etc. La, la arteria cerebral anterior va a irrigar los componentes mediales del lóbulo temporal, digo, del lóbulo frontal y del lóbulo varietal, ¿sí? Y la arteria cerebral medial irriga principalmente los componentes laterales, esa vista lateral, lo que está alrededor de la cisura de círculos, principalmente. ¿Sí? Pásalo, por favor. Pasa. Aquí vemos la arteria cerebral medial, y cómo está irrigando toda esta parte lateral, ¿Sí? ¿Siguen? Bien, entonces, esto porque es importante que los psicólogos lo sepan, porque muchos de los daños, por pues ejemplo, nada más con todo lo del COVID, o sea, es muy frecuente que a las personas se le dañen una de estas sí. materias. Un tapón, la fecleosis, ¿sí? un trombo, un émbolo o una ruptura o una hemorragia cerebral. Muy, la, la enfermedad más común en el, en la, para los humanos es la hipertensión. Y la mayoría de las personas, una buena parte de las personas con hipertensión, sufren accidentes cerebrovasculares. Quiere decir que cerca de 2% de las personas llega a sufrir un daño en el cerebro porque se le tapona, se le rompe, o se ven en los de su familia alguna parte del cerebro. Y eso tiene unos síndromes prototípicos. ¿sí? Cuando se daña la arteria cerebral medial, ¿cuáles son los síndromes prototípicos? Como estas son áreas principalmente involucradas con la audición y con el lenguaje, ser lo más típico que hayan, afasias, pérdidas del lenguaje. Bien, es dependiendo la porción, están las territorios, Entonces, tenemos diferentes tipos de afasia, apraxias, problemas para controlar los movimientos de las manos, parálisis, pérdida sensorial, eso es que uno ve, que han como... Parestesias y diferentes tipos de afaxias, incluso acalculias y cosas por el estilo. ¿Sí qué pasa, por favor? Cuando se daña la arteria cerebral medial, lo más típico, que ya son los componentes, eh, la, eh, digo, la, la, la, la anterior, qué pena, la anterior, que son los componentes mediales, lo más típico es tener, depende si es hacia adelante o hacia atrás problemas de reconocimiento de objetos, de reconocimiento del propio cuerpo, se ¿sí? comienza a aborrecer el propio cuerpo, quitarse los miembros porque no creen que no son de uno, cosas que pueden decir, ¿no? cosas que no? bien raras. Inatención, demencias, ¿sí? eh, impulsividad, agresividad, hipersexualidad, una cara como, no, ¿sí? Todo eso les puede pasar si se da en el cerebro. ¿Sí? Bien, pasa. Y la arteria cerebral posterior, si se llega a dañar, en muchos casos, pasan por favor. Lo que pasa, lo, ay, eh, lo que podemos tener son síndromes como agnosias, que no podemos reconocer objetos. O se a cortical, o no, o no podemos reconocer colores. Acromatopsia, prosopagnosia, cosas así por el estilo. Ah, lo que estamos viendo sí. con ustedes. ¿Sí? Ese tema es chévere. ¿No? Sí. No. Bien, si quieres para ahí dejar esa grabación. ¿Cómo va? ¿Está ahí está fácil? Sí.